tres meses de inactividad, habíamos perdido la cuenta de mi hermano, pero pues como ven ya cambiamos el nombre, el otro, el, el, banner. el banner y la foto de perfil. ¿Y la marca de agua? Ya todo lo cambiamos, esperamos <coughs> que mi... ahora va a ser un canal de los dos, no solo suyo, esperamos poder crecer... Eh, Muy rápido. Bastante. Y este... quiero... Quiero llegar a mínimo al millón o mínimo ya más, más lejos en estos próximos meses. La verdad, no sé si lo podemos, si lo podemos lograr, pero espero que sí. Y bueno, este, pues espero que les guste el nuevo nombre. En lo personal, a nosotros sí nos gustó y espero que les guste todos los cambios. Y bueno, pues ahora el canal va a ser más épico Y vamos a estar jugando juegos muy chidos Así que bueno, sin nada más que decir no, Vamos a comenzar con el video en... No Bueno Este, vamos a tener varios cambios grandes en el canal Ahora yo voy a ser el que va a editar Porque anteriormente era él eh, Las películas ya casi no se van a tocar Ahora estamos en un nuevo fondo Nos acabamos de mudar de casa Así que Ponemos ambientación, Julián apaga la luz okay. Para ambientar y jugar a los backrooms el día de hoy Así que Julián ve y apaga la luz, rápido okay. Y ya podemos ambientarnos Muy bien chicos Prendemos esto y la ponemos así Muy bien chicos, prepárense para el terror Así y que tres. esperemos que les guste este video Entonces 3, 2, 1... Chicos, al parecer estamos ya adentro del backroom. Como ven, hay un montón de personas. Véntete ahí. Ay, sí, sí, sí. ahí, empiezo a grabar para que tengan más perspectiva Mira, A ver. ver. ver. Corre, corre, Mancha. ¿A ver, qué pasa, a nieto? La sangre. A ver, me entiendo. qué el... el... el... ah, sí, Creo que estoy bien infectado. El... Ay. ¡No! ¿Qué mira, mira. ¿Izquierda o derecha? ¡Eh! ¡La manchas te hacen daño! <risa> ay. No, no, un no, no, no, no, no, no, manches. no, no, no, no, no, manches, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y pasado de... mañana van a tener, o mañana en la noche van a tener esto de CopyPlay este Capítulo 1. A ver, Julián, ¿dónde es, estás? Es que mira, yo estaba ahí y algo se vio correr. ¿Cómo? es que es que es que es chicos, que que a localizarte, ya me perdí. Creo que es aquí. No, ¿dónde estás? ¿Dónde? No sé. Creo que es aquí. Hermano, creo que es aquí. Mira, vi algo luminoso. No, no vayas, no vayas. A ver, soy la luz. ¿Qué ah, crees que es Pues este tipo, les digo algo, este tipo se me parece a Cartoon si quieren, pues. Es que me lo conté que quieren que. es eso! Saltó ese ruido. Sí, chicos. De hecho sí si Ay, no hay... notificación. Chicos, ignoren eso. Ya me encontré un tipo de.. No, todavía no sale ¿no? Bueno, Pero por aquí no estamos, viendo ¿no? la que ¡Ay, ay, espérate! Estuvo horrible, literal. La verdad. O sea, usted... No lo disfruté nada. No, ¿Estamos? nada. si sí vieron al monstruo ese que, ¿no? Me mató a mí y yo. Es que algo les dije, algo me está siguiendo. Pero eran mis pasos, pero de repente ese tipo me va a dar. Y bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya encantado, la verdad. Nos vemos mañana. Como Encontré ahí... una zona... Ajá. Nunca descubierta. Se, me... Se cayó como un una... Había como una casa o algo así. Ajá. Tal vez en un próximo capítulo podamos descubrir qué es. Muy bien, este, este video va a salir hasta mañana. Estamos grabando en un jueves. El viernes por la mañana va a estar este video. Ok. Y para el sábado, tal vez, viernes en la noche, salga el de Poppy Playtime. Así que así que estén atentísimos mañana al canal en la noche porque Uf. se viene algo épico. Se viene nuevo video. Ajá. Y a lo mejor pasado mañana sacamos el capítulo 2. Aunque no creo porque... Como ya saben ese capítulo, pues va a estar muy difícil. Ajá, así que y muy largo. De hecho, yo, yo ya vi cómo se le pasó a un youtuber que se llama iTunes Gameplay, pero bueno, eh, no vamos a hablar de eso. No alarguemos eh, más este video. Ajá. Y bueno, chicos, eh, bueno, eso es todo. Espero que les haya encantado. Y nos vemos a la, la próxima. próxima. Bye. Bye.